Jesús vino como hombre y no era descendiente de Adán, sino tuvo el poder. Pero si sí, Jesús no tenía amor, no podía denigir nuestros pecados y no podemos ser devueltos de los hijos del diablo a los hijos de Dios. Porque este amor requiere un sacrificio para ser crucificado como... Una ofrenda de paz A glorificarse por obra tuya milagrosa, Padre. Muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos orado, amén. <tose> Un aplauso a nuestro Padre al Señor Espíritu Santo, Vicente Cristina, ¿Qué tenías tú que presentaba? ¡Aleluya! ¡No podía hablar! ¡Aleluya! ¡Sigue chequeando! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Qué tenías tú antes? ¿Qué enfermedad padecías? Amitalitis ¿Y ahora cómo te sientes? ¿Sentiste un fuego que entró en tu vida? Yo hace como 5 años recibí una cereja de oído, porque la tensión me estuvo muy alta. El doctor me dijo que si me volvía a subir, podía ser fatal, porque si me está mirando, recibí la audición de este oído que la había perdido, de este lado. Sigan mirando todo lo que están en la bola hacia acá, hacia la tarima. Uno, uno, ¿qué dije? Uno, dos, dos. me dolían las piernas y recibí el Espíritu Santo, estoy sanada, fuego, fuego. el Espíritu Santo estaba en mí y me sanó, me aleluya, aleluya, dale un aplauso al rey! al rey, al rey, al rey, no podía ni mover el brazo, mucho dolor, aleluya, mucho dolor en mi cuerpo, Gracias. Yo no estaba hablando de mi, de, de... y mi hombre, hicimos el movimiento, y yo empecé a cerrar, cerrar, cerrar, hasta que no podamos puedes... aplaudir. ¡¿Quién lo hizo?! ¡Aleluya! <ríe> ¿Quién <ríe> lo hizo? ¿Tú? Es hernia, un hernia, un ¡Aleluya! ¡Ay! Mira, no hay hernia allá. ¡No El mismo fraile. ¿Cuánto tiempo con ese dolor en la pierna? Oh, sí. ¿Y qué experimentaste? ¿Qué hizo Espíritu Santo? Ahora me puedo mover, no podía ¿Qué no podías hacer? ¿No podías agacharte? Pero Cristo con ay, ay, cosas. Hey. ¡No Ayer tenía la mandíbula desviada y ayer el pastor Jerolí oró por mí en la asamblea y cuando me colocó el paño el niño vale, abre no. el, la boca y al abrirla ahora puedo abrir tranquilamente. ¡Aleluya! Miren, aquí hay un testimonio poderoso. Este niño nació congénito, hueso sobresalido. El niño se, se quejaba cuando le tocaban las articulaciones de los pies. Mira lo que dice ahora la mamá, la que lo tuvo en su vientre. Hermana Ana, ¿qué hizo Espíritu Santo? El hueso le sobresalía. Y él no enderezaba los pies completos. No enderezaba los pies completos, ahora se los puede mover. ¿Qué? Se los mueve y no se queja el niño. El Espíritu Santo está restaurando. ¡Aleluya! ¡Hacemos fuerte, fuerte, fuerte! ¿Qué tenía, doctor? Él estaba presentando una complicación de la diabetes en el área de neuropatía de diabetes. Casi no, no sentía los miembros desde que hicieron la oración comenzó a remordar santo vive, vive. Aleluya, aleluya! santo está en tu vida. Glorifica a Dios mañana. Tenías un cáncer, hermano. Cáncer en los glanios. ¿Desde qué tiempo? No, Sentiste que desaparecieron. Sentiste que desaparecieron. ¿Dónde estaban? Para ver. Y no te sientes nada. tiempo y aparte del problema pancreático, un dolor abdominal, pero hoy se fue el dolor. ¿Qué experimentaste, mujer? Empecé a toser y a toser y sentí que boté algo amargo y se me quitó el dolor, ya no siento la pelota, que se me hacía aquí, ya no siento nada, gracias al Señor. ¡Aleluya! Una pelota en el, debajo del seno, una pelota debajo del seno, ¿ustedes de qué tiempo? Así como Todavía oró con pañuelo. Ella sintió que pelota salió de su seno. Testifique que su pueblo precioso escuche la gloria de Jehová. ¿Por qué? Porque ya, tengo, ya voy a recibir la sanación de mi médico por excelencia y su nombre es Jesús. En diciembre del año pasado quedó sordo pero comenzó a escuchar esta noche el mensaje acá y comenzó a sentir en su corazón la necesidad del sanador. Meta de Dios, que Dios en todos ustedes. Son. Mucha alegría, mucha emoción, porque cuando el pastor hizo la oración yo no sé un quiste en ovario, pero recibiendo la oración ya no siente la pelota y puede mover la pierna, no podía ponerse ni ropa. ¡Ay! Y ahora puede agacharse. Ahora me, me la pierna, que no, puedo, no me nada, amiga. me toco y no se mueve. No me puede ni tocar. ¿Se puede agachar? ¿Se puede agachar? ¿Por qué tenía? Una ¿Qué se tiene el brazo? ¿No? Le dio una sebele que una secuela en el brazo, no podía moverlo, sí, un dolor Tenía rinque, cardíaca y qué se vio cuando pastor David lo por ti Sentirte una presión en el corazón, y tu brazo cómo está ¿Lo puedes levantar? Bájalo, súbelo, bájalo ¡Oh! ¿Quién lo ha hecho? ¡Aleluya! Miren, miren lo que hace Espíritu Santo Ella vino con una pélula, un yeso Dolor fuerte en su brazo y, y no podía mover su mano, pero dice que cuando comenzó Pastor David a orar con pañuelo sobre el cual oró Pastor Jeron Lee, ella dolor se fue y puede mover la mano. Aleluya. Toda la gloria a nuestro Dios vivo. Amén. Tenía lupos y no podía mover la mano, la tenía Dios! Cuando el pastor David oró en general, eh, recibí la oración, siempre estaba orando por esto porque sentía dolor en mi hueso, no podía mover el brazo, no podía hacer nada, enjabonarme no podía. Entonces cuando el pastor Víctor dijo, haga lo que no podía hacer, yo comencé a mover, voy para acá, movía para allá, y dije, oye, estoy sano. Entonces dije, gloria a Dios, estoy sano, pero quería ayer verificar mientras me bañaba, cuando ayer gritaba yo le dije a mi esposa, yo creo que estoy sano porque me bañé y no me dolió nada. Entonces vi que todas las cosas, podía hacer todos los movimientos que no podía hacer. Y entonces hoy doy gloria a Dios porque estoy sano. ¡Aleluya! Un dolor aquí en la cabeza porque sufría de sinusitis y una semana por el y no se me quitaba. Pero el Señor hoy me sanó. Nuestro Señor Jesucristo me sanó. Y no veía de este hombre. y acá qué dice señor jesucristo dios juan lugo fue operado de los pulmones hace tiempo pero sufría de dolores y también dificultad para respirar en medio de la oración sintió la presencia de dios y el dolor se fue y hoy a todo lo que respira la de jehová amén qué Mucho dolor en su caja pulmonar Pero el fuego la tomó y el dolor se fue Díselo al al Pueblo de Dios Ya estoy curada, gracias a Dios Ya me siento bien Tenía mucho dolor Aleluya, aleluya 22 años con cardiopatía Después de haber sido operado por primera vez Estaba esperando para ser operado Pero hoy el fuego no se un fuego ¿Se siente sana? ¿Y quién lo hizo? ¡Dios lo hizo! ¡Jesucristo nuestro Señor! Y el Señor hizo el milagro. Ya tengo 14 años con la crisis de ausencia compulsiva. En el momento que el está haciendo la, la oración, me la puse en el cerebro y en mi vientre. sentí que todo se me movió. ¡Aleluya! Tiene la convicción, la certeza que el Espíritu Santo está trabajando. Mauri, Los sordos oirán, dice el Señor. ¡Amén! Aquí, que no podía caminar, se me torció la boca, tenía la lengua enredada, ¿verdad? casi no podía hablar. Vine con esto, arrastrándolo, casi no, no podía mover la pierna izquierda, ni el brazo izquierdo. Con no la gloria de Dios, ya levanto mi brazo, ya puedo mover la pierna Raya fuerte, el Señor me sanó, me parpuriza, me está, me Aleluya, fuerte aplauso al Rey. José Brizuela le dolía la espalda, el espal del hombro y pidió la oración. ¿Y ahora? No me duele. No ¿Quién lo hizo? Cristo. ¿Y a su nombre? A ¿Y a su nombre? Jesucristo.